En este quinto vídeo os vengo a hablar de los mitos y creencias que tenemos los profesionales cuando escuchamos por primera vez qué es esto del enfoque centrado en la familia. ¿no? Cuando nos hablan de este nuevo paradigma nos vienen algunas preguntas, cuestionamientos como... Esta nueva mirada, esta nueva forma de intervenir con las familias es una moda pasajera. Eh, realmente tenemos que hacer todo aquello que las familias nos estén pidiendo, ¿no? son las que toman las decisiones. Eh, si nos centramos en el empoderamiento de las familias, por tanto, eh, el empoderamiento de las personas se quedaría de lado. Bueno, eh, este, ¿Este enfoque sería para todas las familias? ¿no? Es un poco preguntas que nos hacen... Pues tener resistencias ¿no? al cambio y a la transformación. Incluso a veces sentimos que ya lo estamos haciendo, no, no queremos profundizar más allá de esta nueva mirada porque consideramos que no es algo novedoso. Bueno, pues empecemos a desvelar ¿no? y a poner luz a estas preguntas que a veces nos surgen a todos los profesionales cuando escuchamos por primera vez esta nueva mirada. ¿no? Bueno, empecemos por la primera pregunta, a desvelar y poner luz qué es esto de, de que el enfoque centro de familia pueda ser una moda. ¿no? Pues realmente deciros que vienen desde los años 90, no es algo, eh, no es algo tan novedoso. Eh, en, en otros países llevan muchísimos años haciendo este estilo de intervención y no solo en el ámbito social, realmente empieza en el ámbito sanitario militario. Se dieron cuenta que si las personas se involucraban y si se empoderaban dentro de los procesos de recuperación eh, pues podían impactar mucho más en su calidad de vida e incluso podían llegar a metas que no se llegaban en otras ocasiones con otros tratamientos. ¿no? Por eso queremos in incorporar la intervención, en la intervención social esta nueva mirada y deciros que es una nueva mirada de ver a las personas, a los ciudadanos en todos sus ámbitos. ¿no? Ser, que tengamos ciudadanos empoderados, que puedan tomar decisiones sobre sus áreas de vida para que sí puedan sentirse más competentes y que por tanto puedan impactar ellos mismos en su, en su bienestar, en su calidad de vida. Vayamos a la siguiente pregunta ¿no? que nos podemos hacer cuando eh, nos encontramos esta nueva forma de, de intervenir. ¿no? Muchas veces creemos que el proceso de empoderar a las, a las familias hace que siempre tengamos que pues, eh, digamos, aceptar lo que nos digan, ¿no? es hacer lo que nos digan. Y eso no es, claramente. ¿no? Cuando hablamos del empoderamiento de las familias, que ya lo hemos hablado en, en otro vídeo, hablamos de que ella ayudarles a que tomen decisiones en su zona eh, de influencia. ¿Vale? Está claro que si ellos quieren eh, o desean algo que está fuera de su zona de influencia, ahí no podemos eh, eh, ayudarles, apoyarles. ¿no? Podemos ver cómo se pueden interaccionar o relacionar con ellos para poder influir en ellos. Pero realmente lo que estamos diciendo es que las familias vuelvan a tener, o se les vuelva a, a, a recuperar ese poder que ellas mismas ya tienen de por sí. Que tienen que ver con las decisiones de sus propias vidas, de sus propias áreas de vida. Entonces, digamos que no se trata de hacer lo que quieran las familias, se trata de acompañar a reflexionar sobre esas áreas de vida. Si a veces las familias tienen alguna petición concreta a los centros y servicios, y los centros de servicios, por sus recursos, sus estructuras, no se le pueden ofrecer lo único que podemos hacer los, eh, los profesionales, es dar esa información y decirles, oye, nosotros os podemos ofrecer hasta aquí. ¿Sería suficiente para ti este tipo de apoyo? ¿Podríamos encontrar otros tipos de apoyo en otra red comunitaria? Bueno, es sobre todo, como veis, ayudar a reflexionar, donde puede encontrar toda esa satisfacción ¿no? en, en el apoyo. Pero no siempre eh, es el recurso, el centro o la organización el que le tiene que ofrecer el 100% del apoyo, pero sí la reflexión. Y esto es la gran diferencia ¿no? que tenemos que tener en cuenta. Veamos otra, otra de las preguntas. ¿no? ¿Realmente las familias, eh, si, si nos centramos en su empoderamiento, la persona perdería poder, la persona con discapacidad? Bueno, pues eh, deciros que no. O sea, realmente cuando hablamos del enfoque central en la familia, la, eh, en la palabra familia se incluye a la persona con discapacidad intelectual. Es decir, que el empoderamiento también tiene que ver con el empoderamiento de la persona con discapacidad intelectual. Pero concretamente, también dentro de su sistema familiar. Lo que nos dice el enfoque es que todos sus miembros tienen que estar empoderados dentro de su lugar, es decir, dentro de, del rol que le corresponde dentro de su sistema, y que, eh, y que, ellos, y que cada uno pueda llegar a, a desarrollar su proyecto de vida y que también entre ellos se puedan apoyar. ¿Qué sucede? Que en algunas ocasiones parece que alguno de los miembros pueda eh, sentir eh, que no está al mismo ritmo que otro de los miembros que necesita ir más rápido. Realmente ahí lo que tenemos que ayudar a los profesionales es a, a, a crear eh, nuevas relaciones más fortalecidas, ¿no? en las que pueda haber una mayor comunicación, un mayor entendimiento y comprensión de las, eh, entre los miembros y que puedan llegar a acuerdos. Y sobre todo, el enfoque lo que nos eh, invita es a respetar. A respetar los ritmos de cada miembro. Y acompañarle en, en el momento vital en el que cada uno esté. Y emocional también. ¿no? Es decir, a lo mejor yo no estoy preparado para que era ahora mismo eh, mi hijo eh, pueda coger un transporte público a la una de la noche. Porque, porque tengo miedo, porque tengo temor como madre. Bueno, pues el trabajo es cómo esa persona es decir cómo la persona que quiere ganar autonomía eh, va a, a, va acompañando a su familiar para que vaya cogiendo confianza ¿no? y eso le vamos a tener que ayudar los profesionales a, a, a construir esa relación ¿no? de que la familia pueda tener ese miembro de la familia pueda tener confianza en las habilidades de la persona y que, eh, y que pueda gestionar ciertos temores y miedos por tanto a lo mejor va a tener que ir a un ritmo más, más lento incluso a lo mejor a veces no es el primer objetivo que habría que trabajar, podríamos trabajar otros que la familia estuviera más, eh, más sensibilizada o con, que es más importante, más significación, para que vaya viendo que la persona puede cumplir logros y por tanto poder ir haciendo un entrenamiento de esto de que es el empoderamiento. ¿no? Bueno, una de las preguntas que más nos hacemos los profesionales ¿no? y que nos ha venido a la cabeza de todos es si realmente este nuevo paradigma o este nuevo enfoque es para todas las familias, para todo tipo de perfiles de familias. Bueno, pues deciros que sí, que realmente lo que nos viene a decir la filosofía o esta nueva mirada es que partamos de la personalización, de que cada persona y cada familia es única, y que por tanto tiene sus propias fortalezas y sus propios recursos para llegar hacia donde quieren, hacia sus metas y recursos. ¿no? Muchas veces los profesionales cuando nos acompañamos a las familias ya venimos con un concepto de, de dónde queremos que las familias lleguen y esto es lo que hace que, que tengamos resistencias y que pensemos que este enfoque no es para todas. Realmente cuando, nos, eh, cuando eh, estemos enfrente de una familia tenemos que estar en blanco y la familia tiene que ir rellenando esos recursos, esas fortalezas y esas metas hacia donde quiere ir. E irá marcando el ritmo hacia, eh, hacia, hacia cómo ir alcanzando ese objetivo. Muchas veces eh, los profesionales vamos más rápido que las familias, a veces por nuestros conocimientos, porque estamos muy al día a día y centrados en, en esa tarea y, y no damos tiempo para que puedan las familias digerir lo que necesitan para poder alcanzar o acompañar a su familiar a cumplir esa meta y, o, o sueño. Por tanto, lo que tenemos que hacer es respirar, respetar y sobre todo personalizar los procesos de intervención. De esta manera, cualquier familia podría ser adaptada a esta nueva mirada. Algunas familias van a necesitar más apoyo al principio, es decir, más información, acompañarles mucho mejor en la toma de decisiones, es decir, informándoles, acompañándoles a identificar sus fortalezas, sus recursos... Y habrá otras familias que ya lo tengan muy claro desde el minuto uno, por su proceso personal, ¿no? Es decir que ya a lo mejor desde minuto uno ya te saben decir sus fortalezas, también sus recursos y saben cómo quieren alcanzar, ¿no? Y e incluso tienen trabajado algunos miedos. A lo mejor pues esas familias irán más rápido. pero las otras también se puede trabajar y lo único que tenemos que es ajustar los pasos, ajustar los ritmos y de, de tal manera podemos a largo plazo seguramente conseguir más cosas con esta familia, ya que antes a veces desahuciábamos y decíamos con esta familia pues a lo mejor no se puede intervenir. ¿no? bueno Y por último, ¿qué mito o creencia a veces está en, en nosotros, en los profesionales? ¿no? A veces como hay palabras que utilizamos mucho en nuestro día a día y que llevamos utilizando muchísimo, como por ejemplo familia, calidad de vida, eh, escucha... Hemos creído que, que cuando hemos escuchado, eh, escuchado por primera vez este enfoque, como que ya lo teníamos impregnado en nuestra forma de, de trabajar. Y bueno, a veces hay que hacer una revisión ¿no? y pararnos un poco a nivel profesional. Eh, yo me di cuenta que mucho, yo siempre me he dedicado al tema de las familias, he acompañado a familias a muchos niveles, me metí, he dinamizado servicios de apoyo a familias y pensaba que simplemente con pensar en las familias, en qué talleres quieren, qué grupos de padres pueden tener, cómo se pueden implicar en el centro, creía que ella estaba haciendo un enfoque centrado en la familia. Y eso no es real. ¿no? Lo colectivo no implica tener una mirada del enfoque centrado en la familia, eh, tener un grupo de padres no implica tener una mirada en el enfoque central en la familia o tener una familia en una reunión no implica tener el enfoque central en la familia. ¿no? El enfoque central en la familia va a requerir de lo que hablábamos antes, ¿no? de realmente cuántas, eh, cuántas veces somos capaces de personalizar los procesos de las personas y de la familia, ¿Cuántas veces somos capaces de acompañar a la familia a que ellos puedan identificar sus fortalezas y también sus puntos de mejora? ¿Cuántas veces son capaces de, somos capaces de acompañar a las familias de desarrollar nuevas habilidades y su capacidad asertiva? ¿no? ¿Cuántas veces somos capaces con la familia de, eh, a, de incrementar su capacidad de gestión de sus recursos? ¿no? Entonces, digamos que eh, el enfoque central en la familia lo primero que es, es personalizado y por tanto nos vamos a tener que eh, centrar más en los procesos individuales y no tanto en los colectivos inicialmente. Y una vez que hemos podido hacer ese proceso individual con cada una de las familias que tenemos dentro de nuestro centro y servicio, ir ya, ir elevando hacia la mirada colectiva, hacia cómo pueden ellos compartir experiencias, cómo pueden ellos adquirir nuevas habilidades en conjunto ¿no? con otros miembros de, de otras familias con, eh, con situaciones similares, cómo pueden ellos implicarse dentro de la organización desde de otro lugar. ¿no? Pero no es al revés. Esto siempre lo hemos creído así, ¿no? que primero iba a lo otro y luego venía lo personalizado, individualizado en algunos casos. Pero no. El enfoque nos viene a poner... Eh, digamos, más énfasis en esta parte más individualizada. Y, por tanto, los profesionales vamos a tener que destinar acciones eh, y tiempo más a estos procesos que a, a los anteriores ¿no? nombrados. Bueno, espero haber dado luz un poquito a estas partes de los mitos y de las creencias de, del enfoque de centro en la familia. Y nada, os animo a que veáis el próximo vídeo, que también hablaremos del nuevo rol del profesional. Muchas gracias por vuestra atención y un abrazo. Chao.